a poco te ladaste mi cariño? ¿Y a poco me mostraste tú el camino? ¿Y a poco me fuiste dando la vida? ¿Y a poco sanaste tu miseria? ¿Y a poco me mostraste un cielo? ¿Cómo estuvo nuestra celebración de la Virgen de Fátima? ¿Humilde como esos pastorcitos preciosos? Ah, que la mamita virgen se aparece, está con ella. Nosotros humildemente todos los días le decimos al Señor, aquí estamos en nuestra humildad. Saca nuestro orgullo, saca nuestra soberbia, saca nuestra impaciencia, saca nuestra ira. Saca, Señor, todo eso para que, para que puedas entrar tú. Y mamita virgen sigue cuidándonos, cubriéndonos con tu manto. Ah, y aquí está esa palabra que el Señor nos dice, yo no los dejo solos. Ahí están ustedes. Vamos, cuídense. Ah, y veamos, síganme. Vale la pena seguirme. Y aquí el Señor en Colosenses 4.2 nos está aquí exhortando, pidiéndonos hacer algo. Y veamos qué nos pide hoy día. Perseveren en la oración con espíritu vigilante y agradecido. Nada más. Nada más. Qué tan largo que tenemos que ver, hermanito. Hoy día meditemos, perseveremos en la oración. ¿Cómo está nuestra oración? No que estoy apurado, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, no, no. Y después, ay Señor, en nombre del Padre, amén y amén y amén. ¿Cómo oramos? ¿Cómo meditamos? ¿Vamos meditando en la palabra o somos como papagayo. ¿Cuántas veces nos critican por eso? Sobre todo cuando rezamos el rosario. Ya no que son puras de María, que fome, yo voy por aquí, voy por allá, no. Meditándolo, hermanito querido Perseverando Con espíritu vigilante Y agradecido ¿Qué significa? ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros para pedir Y cómo oramos? Oramos pidiendo, pidiendo, pidiendo Por el mundo Por este, por el otro, por mí Y cuando Nos damos el tiempo de agradecer El Señor dice, mientras más agradecidos Somos más nos va a regalar pero ahí está la historia de Pedro, ¿no es cierto? Que tiene, da, tiene todas las peticiones, todo lo que llega al cielo, lo tiene ordenadito ahí en baúles Y llega Jesús a, a ver, Pedro, cómo está esta pieza, bien Y todos estos baúles, mira, hay tres, cuatro baúles llenos Que es lo que son las peticiones Mira, tantas peticiones, pues esos otros baúles que están acá Esas son las quejas, señora, ahí todas las quejas Y ese baúl que está medio vacío son los agradecimientos ¿Ya? Entonces, qué pena muy fácil en pedir pedir y no ser agradecido ojalá seamos como ese leproso que volvió a 10 curó al señor y solo uno volvió ya y dice no los curé a los 10." <risa> entonces digamos de hoy día señor señor ayúdanos a ser agradecidos a reconocer todas las maravillas que haces cada día por mí quiero nacer de nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer.